Bienvenido amiga amiga a historia de los valores del éxito. Como siempre continuamos con nuestro libro que es vamos fetiche. Bernabé Tierno nos habla en esta lección, en la lección 11, precisamente en el contenido de lo que llevas contigo, en lo que llevas en tus alforjas, lo que llevas contigo a través del tiempo, desde donde estás hasta donde quieres llegar. Y nos expone brevemente, pero muy muy muy acertadamente, ¿Cómo renovar esa energía? ¿Cómo de alguna forma no bajarte al burro, no abandonar y seguir a por tus metas, a por tus metas, a por tus metas? Esa es la idea principal que puedes encontrar en esta lección. No obstante, está muy, muy interesante. ¿Te interesa? Pues quédate conmigo. Vamos allá. Pues en esta lección 11, la alforja para el camino, Bernabé nos habla de diferentes puntos muy interesantes. Evidentemente el camino se recorre andando y lógicamente pues vas por el camino del éxito y para ello vas a repasar precisamente lo que llevas contigo siete puntos importantes a tener en cuenta el primero es que no hay fracasos sino resultados y experiencias que te acercan a tu éxito dos es que la capacidad bueno pues de ver en la oscuridad eh, que siempre hay posibilidades a explorar que siempre hay algo más tres la responsabilidad y la autodisciplina lógicamente evalúa tus resultados Cambia lo que sea preciso cambiar. 4. La capacidad de generar entusiasmo, ilusión y alegría. 5. El tesón y la persistencia, sin desmayos, con entrega total. 6. La cooperación, es decir, siempre pensando en un ganar-ganar. Y 7. Cuidarte y renovarte constantemente. Es decir, intentar por todos los medios que tu vida sea equilibrada. En lo social, en lo emocional, en lo espiritual, con tu cuerpo, con tu mente, de alguna forma... Todo en equilibrio. Lógicamente, a veces surgen dudas, entonces se presentan pues, diferentes puntos que te van a ayudar a despejarlas. El primero, haz un recuento de todas tus facultades, físicas y mentales. No te infravalores, tampoco te coloques como un necio. Agradece siempre quién eres con los dones que tienes. Comprométete a potenciarlos continuamente, para tu bien y el de otros. Y además te propone hacerte dos preguntas importantes. Siempre surgen dudas, evidentemente. Y para esto, para ayudarte a despejarlas... Pues haz siempre el recuento de todas tus facultades, físicas y mentales. No te infravalores, ni tampoco te pongas en plan necio. Agradece siempre quién eres y comprométete precisamente a potenciar todas tus habilidades en tu propio bien y en el de otros. Y aquí Bernalé nos, nos ayuda con dos preguntas que son importantes para esto. ¿Qué facultades tanto físicas como mentales estoy utilizando en el momento en el que estoy leyendo este libro? ¿Y de qué elementos tanto naturales como artificiales dispongo en este momento? Algo muy importante también es reconoce los dones que tienes y te indica, es eh, lícitamente, seis puntos para que los tengas muy presentes. Uno, reconoce todos los bienes de que dispones. Dos, agradece tus dones. Tres, aprovecha tus dones. Cuatro, planifica para alcanzar tus objetivos con tus dones. Cinco, colabora con los demás sirviéndote de tus dones. Y seis, produce para la sociedad con tus dones. En definitiva, lo que te está diciendo es que seas como una especie de transformador. Es decir, todo lo que llegue a ti, toda la energía que llegue a ti, has de potenciarla para que entre de una manera y salga mucho más productiva para todos. Recorre tu camino con la máxima claridad. Tu subconsciente te guía siendo poderoso aliado de la intuición. Estate siempre receptivo y abierto a las oportunidades. Comprométete a ser tú el único responsable de tus actos. ¿Sabes que habrá etapas buenas y etapas áridas? Controla siempre tu mente de los pensamientos negativos. Controla siempre que tengas una fuerza, voluntad tremenda. Teniendo un propósito definido, lo conseguirás. Cuando creas que desfallezcas, evidentemente, al pensar en tu propósito bien claro y bien definido, no vas a desfallecer jamás. Y además te, te propongo que pongas siempre tu corazón, evidentemente, a ello. Entonces jamás, jamás te darás por vacío. Reflexiona siempre por ello de lo que ha sucedido, de las etapas que vas eh, aconteciendo. Y entonces toma decisiones. Sé que es poco fácil, pero lo puedes hacer. Si te desvías en algún momento, bueno, pues no, no pasa absolutamente nada. Renueva tu propósito. Nunca lo abandones. Y pregúntate lo siguiente. ¿Me he propuesto un objetivo demasiado alto? ¿Entre los que conocen mi propósito hay personas que me ridiculizan por mis pretensiones? ¿Por el contrario hay personas que ven mis propósitos como una meta digna de esforzarse para conseguirla? ¿Cómo escucho e interpreto las críticas de forma objetiva o emocionalmente obcecado? Siento que los que alaban mi determinación lo hacen de corazón y, sinceramente, ¿qué contratiempos han surgido que me han hecho dudar del resultado? Estas y otras preguntas son las que deben de ser consideradas concisamente, reflexionarlas, meditarlas. Y bueno, no pasa nada si tienes que renovar tu propósito, pero lo importante es que nunca, nunca abandones. Y por último, pues te habla de la fuerza impulsora del trabajo en equipo, la sinergia del trabajo en equipo. Evidentemente, eso es lo más importante de todo, puesto que tú te retroalimentas, ayudas, y te ayudan. Y eso es absolutamente fantástico porque el trabajo de 3 no es de 3, sino que se multiplica exponencialmente. 3 son 12, 12 son 300. Y para terminar, pues no olvides que, efectivamente, no olvides que es necesario hacer de vez en cuando un alto en el camino, revisar las alforjas y reponer fuerzas, haciendo acopio de ánimo ante los pequeños fracasos que pueden producirse. El fracaso es el resultado diferente del que esperamos, pero nos aporta luz y esperanza para seguir el camino. En una etapa la puedes recorrer, elevar tu corazón, darles gracias por los bienes que tienes y que se te han concedido, y así renovar tus propósitos. Abandonarte en el desánimo y no respetar tus compromisos, contigo mismo puede desviarte del camino que te conduce a al éxito. Exactamente, no abandones. Que mantén tu mente ocupada en, en un propósito bien definido que te ayude a reafirmarte en seguir tu camino. Y bueno, pues recorres tu camino y es tu responsabilidad. Cuentas con tus propias facultades, pero también con el apoyo de los demás que te proporcionan su fuerza impulsora si tú lo solicitas. Como ves, hace un recorrido a toda tu persona con tus cualidades, con tus dones ¿Con quién eres? La claridad es poder, con lo cual si tienes el objetivo claro y el propósito claro, es imposible materialmente que seas derrotado. Bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado como siempre. Acuérdate por favor de suscribirte para estar actualizado de nuestros vídeos y siempre, siempre como base tus valores te llevarán a tu éxito. Hasta la siguiente.